O sea, debería estarse moviendo en este momento porque llevamos ya un rato volando y como se hubiera... se hubiera detenido. El creador de contenido, Carlos Chavira, ha subido a sus redes sociales un video muy extraño, algo que nadie podía explicar y que a la vez todos trataban de darle sentido. Un video donde él muestra cómo en uno de los aviones que abordó, Tuvo un vuelo en donde este se petrificó en el aire. Es decir, el avión quedó suspendido por algunos momentos en el aire sin moverse. Y nos muestra un video de ese sorprendente episodio de su vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay muchas personas que tienen teorías diversas y me han preguntado también sobre la explicación de este. Sin embargo, afortunadamente tenemos también la explicación de Carlos Chavira a este suceso. Primero veamos el video y después vayamos a la explicación. En un vuelo de... Sí, no se mueve absolutamente nada, quién sabe qué está pasando. Le paró el avión, no nos estamos moviendo. O sea, debería estarse moviendo en este momento porque llevamos ya un rato volando. Y como se si hubiera. se si hubiera detenido. Está muy extraño la verdad. Lo sucedido se habría tratado de un fallo en la realidad. Vamos a ver qué es lo que la gente opinaba sobre este extraño caso. Si viste este video Se paró el avión, no nos estamos moviendo, está muy extraño la verdad Y te preguntas qué caramba sucedió, yo te lo muestro Bueno, después de unas horas de que publiqué este video en TikTok, se viralizó inmediatamente Obtuvo 4 millones de reproducciones en cuestión de horas Muchísimas personas participaron en los comentarios dando explicaciones de lo que pudo haber sucedido Pero déjenme decirles, no es ninguna la que está en los comentarios Algunos comentarios decían Entró en modo suspensión. A ver, mueve el mouse. Les tocó el rojo. Es que iban cruzando unos patos y el piloto no los quiso atropellar. Se puso modo avión. Quizás se apagó. Bajen a empujar y arranquen en segunda. Ilusión óptica de cuando no hay nubes. Estaba en semáforo rojo. El avión está sostenido por una contracorriente fuerte. Apagan motores para evitar resistencia y así no tener turbulencia. Ahora chequen este. Justo lo vi hace unos días. Es un efecto provocado por el aire en contra. Igual a la velocidad del avión y lo mantiene estático. Ok. Es alentador de turbina. Eso pasa cuando los pilotos no les dan pista y frenan la velocidad de las turbinas para que obtengan tiempo para que pueda aterrizar. Órale. <risa> el avión es Movistar. <risa> Dice: No mames, el piloto se bajó el oxo. <risa> Está esperando pasaje, banda. Es normal. Dice, no sé quién está más güey, si el brother por este video o la gente por creérselo Se paró a cargar gasolina, ha de tener lag <risa> Y si están en el espacio <risa> El avión no se detiene Y así es señoras y señores, el avión nunca se detuvo Muchísimas personas decían que eran efectos de computadora, que era After Effects Y que eran cosas muy complicadas, que era una pantalla verde Que nunca estuve en un avión entonces, señores, créanme, sí estuve en un avión, sin embargo el avión jamás se detuvo y lo que sucedió fue nada más y nada menos que... Pues fue nada más y nada menos que una grabación a 240 cuadros por segundo que al ralentizarlo se ve de esta manera. Perdón, perdón. Pues simplemente que... ¿Y luego cuál es el problema? Así es señores, señores, el avión jamás se detuvo, no fue un extraterrestre que nos estuvo deteniendo para después... Llevarnos al espacio exterior, absolutamente nada de eso Les voy a explicar cómo se logra esto Si se fijan en esta parte estoy hablando completamente normal sí, no se mueve absolutamente nada, quién sabe qué está pasando Pueden escuchar el ambiente del avión y pueden darse cuenta que voy en un avión. Después hago un corte un poco burdo hacia el exterior del avión. ¿Qué está pasando? ¿Se paró el avión? ¿No nos estamos moviendo? Pero esta toma ya estaba a 240 cuadros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cámara está grabando a muchísimos cuadros por segundo, lo cual me va a permitir que al ralentizarlo se vea como si estuviera detenido. Ahora van a decir ustedes, oye Chavira, ¿pero cómo le hacías para que se volteara la cámara y todo eso? Bueno, en vez de hacer estos movimientos... ¿Sí? Lo tenía que hacer demasiado rápido. ¿Para qué? Para que al momento de ralentizarlo se viera un movimiento normal. Ya sé, perdón. ¡Perdón! Yo les estoy enseñando a hacer trucos de magia con el teléfono. Entonces tal vez estén preguntando, oye Chaira, ¿pero por qué se escucha tu voz a velocidad normal si es que ralentizaste el video? Ya que me refiero con ralentizar, que lo puse en cámara lenta. Si se fijan, mi voz se escucha normal. O sea, debería estarse moviendo en este momento porque llevamos ya un rato volando. Y cuando pones un video en cámara lenta se escucha algo así. Si se fijan grabé estas líneas aparte. Se paró el avión, no nos estamos moviendo. O sea, debería estarse moviendo en este momento porque llevamos ya un rato volando. Ahí mismo en ese avión, con ese mismo ambiente para el de ponerlo en la toma de cámara lenta se escuche exactamente igual. Te fijan, este es el audio aparte, y luego lo copio hacia este lado, y voilà, video en cámara lenta con audio a velocidad normal. Perdón, les estoy enseñando cómo se hace esto. Y para darle más realismo, todavía me muevo de derecha a izquierda con un paneo muy sutil para que la referencia de la turbina con esa raya negra que tenemos ahí no se mueva. Ahora se los explico muy fácilmente Supongamos que la taza es la turbina y abajo está la referencia Entonces, si nos movemos así, obviamente se va a ver cómo se mueve Ahora, ¿qué pasa si juego con el paneo y el ángulo de la toma? Se ve como que no avanza, pero si se fijan, estoy moviéndome Y en cámara lenta se ve toda mejor, miren, sí me estoy moviendo yeah. Es un jueguito de ángulos y velocidad que hace que se vea este efecto tan bonito y pues bueno, así es como dice este pequeño truco, espero que les haya gustado, por favor no se molesten, y si quieren aprender a hacer más trucos con su celular, que lo pueda hacer cualquiera, no olviden seguirme en YouTube, en Facebook y en Instagram, y chequen qué bonito Dios van a aprender a hacer. Pues ahí tenemos la explicación de este increíble video por parte de Carlos Chavira, que agradezco haya podido revelar cuál era la verdad detrás de todo esto, por la gente que me había estado preguntando sobre este TikTok, ahí lo tienen... La explicación es que fue un video editado. Síganme mandando sus dudas, sus evidencias paranormales, sus casos extraños para que los analicemos, los investiguemos, los analicemos o simplemente opinemos sobre ellos hasta encontrarles una explicación. Mándenmelos a mi correo oxlacoficial o a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla. Recuerden que mi nombre es Oxlac Castro y los espero aquí todos los días con un nuevo caso paranormal más para investigarlo. Hasta mañana.